Amigos, seguimos en esta cobertura especial punto contra las huellas digital y enfocado TV y Central de Visa. Seguimos visitando lugares y personas importantes en esta ciudad de París, Francia. Un dominicano que ha tenido que ver con la incidencia de importantes reconocimientos, la UNESCO, que República Dominicana tenga presencia en el carnaval aquí en París, eso y muchas cosas más, haciendo comunicación, haciendo radio en favor de la comunidad dominicana. Me refiero precisamente a Alessandro por 100% latino mejor conocido. Esta cobertura especial para conversar y saber cómo están los dominicanos y qué se hace aquí, Alexander. Bueno, muchas gracias, antes de todo, por la oportunidad que nos dan de hablar a través de, nuestros, de sus medios. Nosotros como dominicanos, como usted dice, acompañamos lo que es la diáspora en la parte cultural como asociación. Somos el primer medio de comunicación dominicano en Francia. Eh, tenemos un tiempo ya radicado aquí, la comunidad se mantiene activa y como te dice, dentro eh, pudimos eh, introducir el carnaval dominicano eh, el año anterior eh, en el carnaval tropical de París, uno de los carnavales más importantes que se realiza en Francia. Alexander, Alexander los demás dominicanos, la comunidad dominicana, está, ¿se mantiene siempre activa aquí en Francia? Sí, hay un sector y la comunidad se mantiene activa, sobre todo que al, al estar tan distante de nuestro país siempre estamos sedientos de, de la parte cultural y se mantiene dentro de lo posible en el verano, el deporte, la parte cultural, los eventos tradicionales de música y otras cositas más. Alexander. Cuando hablamos de la UNESCO, lo que significa esto para el mundo, este importante reconocimiento, República Dominicana ocupar un espacio allí reconocida, ¿cuáles son esos espacios que tenemos y cómo fue esa experiencia, Alessandra? Bueno, exactamente, nosotros fuimos reconocidos como el primer medio de comunicación dominicano en Francia en el 2014, luego de que el Senado hiciera una elección de varios eh, miembros de la comunidad dominicana, eh, eligiendo nuestro proyecto, siendo un proyecto ...de relación intercultural entre ambas naciones, Francia, la República Dominicana... ...es un concepto tropical que viene siendo único para así desarrollar... ...y poner en alto lo que es la República Dominicana. Alexander, esa bachata, ese merengue, esa salsa, esos ritmos contagiosos de tu país... ...¿cómo poderlo promover y cómo lograr que lo acepten aquí en Francia? Bueno, podría decir desde un punto de vista que ha sido fácil, ¿por qué? porque el francés es apasionado de lo que es la República Dominicana, es fanático de lo que es la bachata, podemos ver en diferentes lugares de París. ...como el qué de, de Bercy, donde se reúnen cientos y cientos de franceses a bailar al ritmo de la bachata... ...donde nosotros como dominicanos al ver eso nos sentimos tan orgullosos... ...y no pensábamos que pudiera ser posible, entonces a través de eso... ...nuestro trabajo ya como conocedor de la cultura, vamos haciendo lo que es... ...nuestros aportes culturales a nivel musical, conciertos de bachata... Eh, ...fiestas tradicionales como lo decía hace un momento... Eh, cursos de baile, muchos franceses se interesan a, en querer bailar bachata, muchos merengue, salsa, dónde podemos bailar, cómo podemos hacer, yo quiero aprender esos pasitos, entonces por qué no, quizás no soy un bailarín, pero nuestro, baila. nuestro entorno, nuestro equipo podemos tener profesores que son indicados para enseñar a bailar a esos amigos franceses de la comunidad de aquí en Francia. Alexander, siempre de un grupo son más los buenos. Aparece uno más que otro, pero son vasos los buenos. ¿Cómo se ha ido conectando el dominicano aquí en Francia? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Y cómo ha sido su conectividad en este país? Bueno. Desde un punto de vista, en un principio a no ser tantos, ya va creciendo la comunidad de manera importante, pero la integración siempre va siendo de una manera un poquito difícil. Luego ya a través del tiempo vemos que logramos adaptarnos y como usted dice, somos más, son más o no somos los buenos que los malos. Entonces la comunidad dominicana es bien aceptada por los franceses, por, su, por nuestro estilo, nuestra forma jovial, nuestra forma alegre de compartir y somos muy bien recibidos, digamos que sí. Alexander, no podemos permitir concluir tu participación sin hacer un pequeño, un top 5 de los bachateros y los merengueros que más suenan y que más te piden en tu emisora. Bueno, en sentido general, aquí se, se vive, iniciando por lo moderno, iniciamos por Romeo, pero se, se, son muy, aman mucho lo que es la bachata de Anthony Santos, Frank Reyes, Luis Vargas. Tuvimos la oportunidad de traer nosotros como medio de comunicación y como empresa de eventos a Fran Reyes, a Luis Vargas. Eh, también Teodoro ha venido aquí, eh, quien miro más. Hay bastante, hay bastante en el merengue los tradicionales. Sergio es adorado por una comunidad también de colombianos que vive aquí, Sergio Vargas. Eh, trajimos lo que es mambo, moderno, lo que tu, sí. tuvimos al sujeto aquí, y otros artistas también de, de la rama del merengue son bien, bien recibidos. El, ¿La comunidad no dominicana, el francés participa en todos esta, estos bailes? Es lo que le decía ahorita, la, el francés esa, adora lo que es la cultura dominicana, o sea, que tenemos dentro de, de un 100% podemos decir que... En las actividades podemos percibir un 40% de franceses presentes disfrutando de lo que es el merengue, la bachata, y, igual que la gastronomía y otras cosas trópicos dominicanos que, que se van viendo aquí en la ciudad. Alexander, hace un tiempo, José Zarante contó y su fallecimiento, fue todo un éxito en República Dominicana con amor a medio tiempo, pero vemos que hace unos días Luis Miguel de la Malga retornó con un tema de hace tiempo. ¿Cuál fue el impacto de eso aquí? Igual, o sea, la, la cultura rítmica de la bachata es bien aceptada y son eh, eh, músicas, ritmos que aunque fueron éxitos en un tiempo, hoy vuelven a ser éxitos aquí también en Francia, porque no? Lo vemos a través de los bailes, los cursos, los conciertos, los eventos y claro que sí, son bien, se siente también la, el impacto de la bachata, en, de ellos calzará antes al igual como lo olvidó Miguel de la Marga. Para que, para que nuestros jóvenes, los urbanos, no se nos ofendan, ¿suenan los urbanos aquí esos ritmos de nuestro país? Es inevitable, es inevitable, es inevitable. Se percibe un poquito de todo aquí en la ciudad de París. Todo lo que tenga que ver con República Dominicana es bien es bien acogido por nosotros los dominicanos y también los franceses. Excelente, Concluya usted, hermano Cuevas. Entonces, Alexander, gracias por, por darnos esta entrevista, interesante entrevista con Alexander, un joven que vino y se destacó y está aquí, y lo tenemos, ustedes van a ver. Nosotros, para el periódico Tras la huella Digital, enfocados, por supuesto, Cachicha, esta entrevista muy especial con este joven francés, francés, domínico francés, ya, a ver, Alexander. Exactamente, ya domínico francés, <risa> pero muy orgulloso de la dominicanidad, así que muchas gracias a ustedes por... Entrevista. Así es que ustedes manténganse en sintonía porque vamos a continuar desde París, Francia, luego desde Madrid, España, llevándoles a cabo interesantes reportajes y entrevistas. Pero nos vamos porque vamos a bailar bachata ahora con Alexander. Vamos.